Hola chicos, ahora vamos a empezar con la parte de probabilidad Pero bueno, yo voy a empezar a lo grande, con probabilidad total Como veis, la pro, el teorema de probabilidad total tiene esta fórmula tan grande ¿Qué pasa? Que yo esta fórmula, la verdad es que no me la sé Estoy en segunda carrera, pero yo no me la sé Entonces yo lo que hago es un truquito Siempre pienso en dos recipientes, ¿vale? Estos dos recipientes van a contener algo en este caso, nuestro algo, como veis, son tres rotuladores y dos lápices en esta caja y en este otro va a tener dos rotuladores y dos lápices. No sé si lo veis por ahí. En aquella, tres rotuladores y dos lápices y en esta negra, dos rotuladores y dos lápices. ¿Vale? A partir de aquí, vamos a solucionar el siguiente problema. Vamos a calcular la probabilidad de coger un lápiz. ¿Vale? Como veis, yo tendría que aplicar esta fórmula, pero ya les digo que no me la sé. La veo y no la entiendo. Entonces, lo que yo haría sería, primero, calcular las probabilidades. Es decir, la probabilidad de que en esta caja yo coja un lápiz, pues sería dos lápices partidos cuatro objetos que hay. Entonces, se pone la probabilidad de coger un lápiz en caja negra. Pues sería dos lápices partido cuatro objetos, pues un medio. ¿Vale? Y en nuestra otra caja tenemos tres rotuladores y dos lápices. Perdón aquí. Tres rotuladores y dos lápices. Por tanto, la probabilidad de coger un lápiz en esta caja blanca sería dos partido el número de objetos que hay. Cinco. Entonces, probabilidad de coger un lápiz en la caja blanca pues sería 2 partido 5. ¿Vale? Una vez hecho, yo lo que hago en el examen es poner las dos cajas encima. No sé si lo veis, pero bueno, una caja está a la derecha y otra caja está a la izquierda. ¿Qué hago yo ahora? Yo ahora me tapo los ojos. Y digo, ¿qué probabilidad sería de que yo me meta en la caja negra con los ojos cerrados? Es decir, yo no me voy directamente hacia ella, yo voy con los ojos cerrados. Entonces yo voy con los ojos cerrados y cualquiera de las dos podría coger. ¿Qué es lo que me hace a mí meterme en una o en otra? Pues sería, en este caso, la suerte. Por tanto, la probabilidad... Voy a poner por aquí. La probabilidad de meterme en una de las dos cajas sería... Bueno, lo voy a poner de otra manera Para ahora con el ejemplo Lo voy a más claro La probabilidad de meterme En la caja 1 Pues sería un medio Y la probabilidad De meterme en la caja 2 Pues sería igual a un medio ¿Vale? Una vez que ya tengo todas las probabilidades Lo voy a borrar, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más, peso. ¿vale? Lo voy a poner así Lápiz en caja negra, un medio. Probabilidad de lápiz en caja blanca, dos quintos. Bueno, pues entonces, una vez que ya tengo estas cuatro probabilidades puestas, vamos a calcular la probabilidad esa de coger un lápiz con los ojos cerrados. Yo no, no me he decido por ninguna. Entonces, ¿qué, ¿qué haría yo? Yo diría, a ver... Antes de coger el lápiz, tendría que meter la mano en una caja. ¿Pero en cuál de las dos? Pues bueno, vamos a pensar que meto la mano en la caja negra. La probabilidad de meter la mano en la caja negra sería de un medio. ¿Vale? Una vez que ya estoy en la caja negra, ¿cuál es la probabilidad de coger un lápiz? Pues me voy aquí y sería un medio. ¿Por qué pongo un por? Porque tendría que hacer las dos cosas a la vez. Es decir, me treme en la caja negra y una vez en la caja negra, coger el lápiz. Ahora explico por qué pongo un más. ¿Cuál sería la otra opción? Pues que en vez de irme a la caja negra, me voy a la caja blanca. La probabilidad también sería un medio. Y ahora, dentro de la caja blanca, pues cojo el lápiz. La probabilidad, pues, 2 quintos. Y el por, pues lo mismo, porque me toque ir a la caja blanca y una vez dentro de ella, coger el lápiz. ¿Por qué pongo un más? Porque, imaginaros... Bueno, imaginaros no. Yo tengo los ojos cerrados, Entonces, o bien me voy a una, o bien me voy a otra. Pero no me puedo ir a las dos a la vez. ¿Vale? Entonces, ese más es lo que significa. Sería, traducido, me voy a la 1 o me voy a la 2. ¿Vale? Pues, con esto, ya hemos calculado nuestra probabilidad de coger un lápiz. La fórmula, os la podéis saber, si os fijáis, esto sería meterme en la caja negra y esto sería coger un lápiz habiéndome metido en la caja negra. O bien, me voy a la caja blanca y cojo el lápiz una vez que estoy en la caja blanca. Pues el resultado de esto sería un cuarto más dos décimos. Una vez que tenemos esto, pues hacemos el mínimo común múltiplo. Esto sería 2 por 5 y esto sería 2 por 2. Por tanto, 2 por 2, 4, por 5, 20. El mínimo común múltiplo es 20. 20 entre 4 es 5, más 20 entre 10, 2 por 2, 4. Igual a 9 partido 20. ¿Vale? Espero que hayan entendido la probabilidad total con este ejemplito. Yo creo que sí. Pero si tenéis alguna duda, pues me escribí en el foro, en YouTube, en el Twitter, en el Facebook. Donde queráis. ¿Vale? Chao.